Y el consejero de desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha visitado una planta eólica situada en la localidad de Tartanedo. Hoy se celebra el Día Mundial del Viento y desde luego que queríamos poner en valor eh, la producción de energía eólica por parte de Castilla-La Mancha. Y hemos querido venir eh, aquí porque como muy bien señalaba el representante de Naturgy, también en la comarca del Señorío de Molina contamos con parques eh, eólicos de, de relevancia. Hay que decir que Castilla-La Mancha somos eh, líderes en, en generación de energía renovable, prácticamente generamos eh, algo más de 12.000 gigavatios eh, hora de energía eh, renovable. Eso significa que un 53% del total de la generación de energía elé eléctrica de Castilla-La Mancha procede de fuentes eh, renovables y en concreto de la energía eólica, en este caso, son en torno a eh, los 8.000 eh, gigavatios eh, hora. Somos líderes en producción de fotovoltaica y somos los segundos en producción de energía eólica por tanto estamos muy satisfechos como digo de la inversión que se viene realizando y somos también los segundos en generación de otro tipo de energías renovables como el biogás la biomasa eh, etcétera en concreto en castilla la mancha tenemos 136 parques de energía eólica de los cuales aproximadamente 24 se encuentran en la provincia de guadalajara y además hemos elegido esta provincia porque la eólica es la primera fuente renovable de producción aquí en, eh, en, la, en la provincia. Del 100% de la energía renovable, pues podríamos autoabastecernos para el consumo. Que desde el gobierno de Castilla-La Mancha vamos a seguir trabajando para continuar siendo líderes en materia de energías eh, renovables. Como saben, con nuestro presidente Emiliano García Paje a la cabeza, pues estamos eh, invirtiendo y estamos apostando de manera decidida por la transición energética. Hemos puesto en marcha Bastantes proyectos al respecto, vamos a seguir haciéndolo y en las próximas fechas tendrán noticia de distintas convocatorias, en concreto un paquete de 25 millones de euros en materia de transición energética para seguir promoviendo el autoconsumo en nuestras familias, también la movilidad sostenible y en ese sentido saludamos también la noticia que conocíamos de la gran, el gran proyecto y el gran paquete también que va a movilizar de inversión el gobierno de España junto con la empresa automovilística. Queremos también, como digo, en Castilla-La Mancha apostar por la movilidad sostenible. Y una tercera línea también para seguir promoviendo la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables como puede ser eh, la, la eólica. En otro eh, orden de, de cosas comentarles además que eh, también la, la energía eólica, como un dato eh, significativo, eh, en nuestra provincia, en Guadalajara, pues se eh, genera en torno a los eh, 650 eh, megavatios. Y nos encontramos hoy, aprovechando que es el Día Internacional del Viento, en el Parque Eólico Loma Gorda, situado en Guadalajara. Es uno de los cuatro parques eólicos que tenemos aquí en esta provincia y este, junto con, con otros ocho parques eólicos, son los nueve que tenemos en, en total en Castilla-La Mancha, con una potencia de 307 megavatios. El parque eólico de Loma Gorda está formado por eh, 22 aerogeneradores y suma una potencia total de, de 50 megavatios.